Hola amigos de porcicultura.com, bienvenidos a la cuna de la porcicultura en Estados Unidos. Acompáñanos a ver qué fue lo que dejó la World Por Expo de este año. Everybody's been stuck behind a tractor or someone gawking at the beauty in some farmer's field from the great mississippi i-80 west to the bluffs and every scattered little town holds a story that we love this is i Nos trasladamos hasta Iowa para conocer cómo se vivió en este 2022 el regreso paulatino a lo presencial de una de las ferias comerciales más importantes para la porcicultura. Y como dice la canción, vivir la historia en un evento que convocó a más de 10.000 productores de todo el mundo. Pero las cosas son mucho mejor Y nosotros producimos muchos más cerdos en eh, este momento usando menos agua, menos granos, menos tierra. Y eso todo ha sido por la, los avances en la, en la tecnología. Este encuentro global que el próximo año celebra su 35 aniversario también mostró los retos actuales a los que se enfrenta esta industria. Por ejemplo, la Proposición 12 que se discute en la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, if si the activist tells the consumer Well, you need to raise the hog in this way and do this and not use this product. Okay, even if there's no scientific evidence for that, you're going to have producers do it as long as people will pay for it. Los consumidores tienen muchas preguntas. Eso es bien, está bien, porque tenemos muy buenas eh, métricos que podemos demostrar y lo hacemos en una forma que que ayuda al medio ambiente y que ayuda a los animales. Otra parte importante de la World for Expo de este año fue la transmitida por las empresas participantes, relaciones, redes de trabajo y sinergia para impulsar a la porcicultura. Y Podemos realmente crear alianzas con los clientes de una forma diferente. Para favorecer el bienestar animal de los cerdos y también para el cuidado del medio ambiente. Donde podemos intercambiar ideas, nuevas, nueva visión sobre lo que viene en la cuestión de equipos y, y producción. Es importante seleccionar una, una genética que sea rentable para su empresa y que, y que le dé al productor a ganar dinero. Ayudar a los productores de Estados Unidos, a la industria porcina, a encontrar esa, ese talento que existe en México y que pudiera ser de utilidad para sus, sus compañías. Y desde otro ángulo, dejar en claro la relación de simbiosis que existe entre la porcicultura estadounidense y la mexicana, como una sociedad que se basa en la colectividad y la solidaridad. We've got to work together and in fact there's great opportunity because there's a pro, there's a protein shortage in the world and after all i mean we produce pork and we have so much in common that hog farmers in mexico and the united states finalmente con un registro histórico de asistencia al evento una balanza comercial entre ambos países positiva en diversos sentidos y un trabajo conjunto en temas sanitarios uno es en la prevención de brotes de, de, de enfermedades de animales. El segundo es en la sustentabilidad. Y el tercero es en, en el enfoque de los mercados internacionales. Este año lo único que se mantiene en el recinto ferial de Demón es la invitación a consumir carne de cerdo por un factor principal. Porque es muy rica, es muy rica. Hay muy, muchísimas formas de de prepararla. Nosotros nos despedimos y nos vemos nuevamente en la World Por Expo 2023. Hasta entonces. Así que les invitamos para el año que viene y aquí estaremos en, en el Iowa State Fairgrounds. <laughs> you okay.